Chicos, bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil El día de hoy les voy a mostrar eh, cómo he logrado conseguir este, el mayor número de puntos de recompensa eh, Gracias a la forja de, de estrella Yo estoy usando eh, dos formas de conseguir esos puntos aquí en el, en el capítulo de forja de estrella Pero antes que nada eh, vamos a pasar acá a lo de que es el combustible estrella Y es que quiero mostrarles que ya cuento con las tres mejoras de nave La primera en el juego de habilidad que ya consigo, eh, pasé de conseguir de 3 puntos a 6 puntos de combustible estrella con la segunda mejora eh, en el juego de habilidad número 2 pasé de eh, conseguir este un punto de combustible a 2 puntos de combustible estrella y por último eh, en la tercera mejora del partido de ataque enfrentado Pasé de conseguir de 5 puntos en cada victoria a 8. En empate de 3 a 5. Y en derrota eh, de 2 a 3. Así que eh, esto me ayuda bastante. Para que en el mapa estelar está recogiendo todas las recompensas cada 8 horas. Y pues con ello también este, eh, logro conseguir de 160 a 200 puntos de pretemporada. Lo que también este sirve bastante para a a completar esos... Niveles de pretemporada y está recogiendo las recompensas de presente y futuro. Y por cierto, tengo aquí lo que es un astronauta encontrado. Así que eh, voy a recoger esta recompensa. A ver si logro conseguir este algún maestro. Por mientras chicos, este también les comento que ahorita en un momento más voy a, a reclamar a mi Jerry Mina. Y les voy a mostrar el avance que tengo en los niveles de recompensa de pretemporada. Vamos viendo qué jugador se me viene. Bueno, se me viene Fat Fat Ciris. Yoanis Fatsiri, <risa> apa nombrecito que tiene. Ahora sí, entonces, a ver, chicos, entonces, como les decía, eh, aquí en el mapa estelar, gracias a todos los eh, mejores de nave que conseguí, que logré conseguir, perdón, eh, pues ya puedo recoger todas las recompensas. Y pues con ellas, este, puedo eh, reclamar todas las recompensas que hay aquí en, en el mapa cada 8 horas. Así que ahora vamos para acá, lo que es la Forja de Estrellas. Yo aquí, yo aquí este, dos cosas, chicos, eh, por ejemplo, el día de ayer. Eh, gasté todos mis... Bueno, gasté algo de mis puntos de polvo lunar Y casi todos mis puntos de potencia de estrella Haciendo eh, una combinación eh, de, Repitiéndola tres veces Que era un jugador de GRL 85 Ahí un, únicamente recibía eh, 10 fichas de pretemporada Pero eh, lo combinaba con un nivel de estrella 6 Lo cual conseguía eh, 200 fichas de pretemporada Así que al hacer esto tres veces chicos Pues... Llegué a conseguir eh, 630 puntos de, de pretemporada Lo que me ayuda bastante para eh, acercarme más a este Cristiano Ronaldo Y el día de hoy lo que voy a hacer eh, con mis puntos de, de polvo lunar y de potencia de estrella Voy a hacer la segunda opción Que va a ser este, eh, tratar de conseguir a un jugador eh, de GRL que me ayude para uh, una subida de rango En este caso voy a buscar a un jugador de GRL 96 Así que ahí se me van a ir 125 puntos de polvo lunar. Así que vamos a entregarlos. Y vamos a ver cuántos eh, puntos de pretemporada consigo aquí. Aquí se viene el, el primer refuerzo de forja de estrella. Aquí, se, aquí consigo chicos 175 puntos de pretemporada. Y lo voy a combinar eh, con un nivel estrella. Eh, ya sea 1 o 3. ¿Por qué? Porque uh, el jugador que quiero subir a rango es un, es un jugador este medio o este, un jugador defensa. Y aquí en el nivel 3, eh, jugadores de 96, desgraciadamente pues, hay un extremo izquierdo. Pero hay un medio eh, izquierdo, hay un defensa central, hay un medio centro ofensivo y hay un medio centro defensivo. Y acá en el nivel estrella número 1, tenemos de jugadores GR96, tenemos a, a un medio derecho. A un medio izquierdo, a un medio centro defensivo A un medio centro Y pues tenemos a un eh, segundo delantero derecho Así que me voy a ir por el nivel estrella eh, Yo creo que me voy a ir por el... A ver cuánto pide el número 3 Ok, pide 20 Bueno, no es mucha la diferencia Así que me voy a ir por el eh, jugador Perdón, me voy a ir por el nivel estrella número 1 Espero que no me toque ese segundo delantero eh, derecho Así que vamos a entregar esos 10 puntos de potencia eh, de estrella y esto es lo que yo hago chicos, eh, un día eh, reclamo jugadores con, bueno, un día eh, forjo jugadores de GRL bajo con un nivel de potencia de estrella alto, eh, lo hago tres veces durante el día y pues me llevo más de 600 puntos de pretemporada. Y en otro día voy a estar haciendo eh, un jugador de GRL que me sirva para una subida de rango. Y en el nivel, en el nivel estrella voy a estar buscando eh, a ese jugador eh, en donde cual este tenga más esa este, posición que requiero para la subida de rango de mi jugador en mi, en mi equipo titular. Y de, y de estas dos formas chicos pues pueden llegar a conseguir también varios puntos de potencia. Perdón. Varios puntos de pretemporada Y también este van a poder llegar fácil A lo que es este este Cristiano Ronaldo En, en los niveles de pretemporada chicos Así que vamos a ver este aquí ya Consigo cinco eh, fichas de pretemporada ya, son, ya serían 180 fichas de pretemporada Que, que conseguí con esta Uh, forja de estrellas, vamos viendo Si tengo la, si tengo la suerte, perdón Y luego ya sea a uno De los medios de los, A uno de los medios, o si tengo La mala suerte de que me toque ese segundo delantero eh, Derecho, así que vamos a ver A ver qué me toca chicos, se si viene también lo que es Un sobre de presente y futuro Creo que fue de monedas Ah, de monedas, un sobre de monedas mediano Y se va a venir de jugador de GR96 Bueno, bueno, bueno me tocó el que no quería que me tocara Vaya suerte, ni modo eh, Lo puedo usar también para una subida de rango Pero tendría que eh, subirle su GRL. Así que pues quería también mostrarles en el video eh, Esa subida de rango, pero pues no Tuve la mala suerte que me tocara el segundo delantero derecho Daniel Podense Vaya Daniel me pasaste a, a dar en la torre en el video Pero pues bueno, ni modo Y ahora chicos lo que voy a hacer entonces Va a ser este, una, un, unas combinaciones de un GRL bajo Que únicamente me va a costar este 10 puntos de polvo lunar Vamos a darlos ya Y lo vamos a combinar con un este, nivel de potencia de estrella 6 Para que podamos conseguir este 200 puntos de pretemporada Esto lo vamos a hacer dos veces chicos Así que vamos a conseguir eh, 400 puntos de, de pretemporada Más los 180 que ya habíamos conseguido son 580 y más los 10 puntos que nos da este el GRL 85 Estaríamos hablando de eh, 600 puntos de pretemporada chicos Si no me falla la, la calculadora A ver sí 600 puntos de, de pretemporada Así que ahí están los primeros eh, Bueno, perdón, ahí están otros 200 puntos más de pretemporada chicos Y lo vamos a hacer una vez más Este, ya me olvidé de la, de la tablita esta de arriba chicos Ahorita lo voy a decir por qué Ok, se vino eh, Kalinik les comentaba que ya me había olvidado de la tabla de arriba porque si bien en cada eh, combinación que hagamos y no la estemos repitiendo nos va a dar un sobre de presente y futuro, considero que vamos a conseguir mucho más sobres de presente y futuro en lo que es este, eh, los niveles de pretemporada así que eh, creo que es mejor estar haciendo uh, combinaciones en las cuales puedan conseguir bastantes puntos de pretemporada y pueden estar haciendo eso eh, un día y al siguiente día pueden estar buscándose eh, a un jugador de GRL que les sirva para estar subiendo de rango, ya que eh, también nuestro nivel de GRL va a contar para la siguiente temporada, eh, yo creo que nos van a dar este, eh, algunas recompensas en base a nuestro GRL, así que también este es bueno seguir subiendo el GRL eh, con esos jugadores de, del evento de viaje estelar y pues les comento esto para que no estén haciendo únicamente la combinación de un GRL 85 con un nivel de potencia de estrella 6. Sí es cierto que van a conseguir este, más puntos de pretemporada de esa forma. Pero pues también toman en cuenta eh, los puntos de pretemporada que consiguen en cada renovación del mapa, del mapa estelar. Y pues que también haciendo combinaciones de jugadores con GRL eh, que les sirva para subir al rango. Más un nivel estrella eh, donde vengan ese tipo de jugadores en su posición Pues también pueden llegar a conseguir este bastante puntos de, de Perdón, bastante puntos de pretemporada Así que pues ahí les dejo el dato para que eh, lo analicen Y vean este eh, qué tanto les puede eh, servir a ustedes también esto Ahorita vamos a ir este a lo que es las recompensas de pretemporada Para ver cuántos puntos eh, tengo y hasta qué nivel voy a lograr este llegar el día de hoy bueno, y se vi nuestro jugador de creo 85 No me sirve para nada, así que vámonos rápidamente eh, a lo que es acá la, la pretemporada, perdón. Para este, reclamar ya a ese Jerry Mina. De hecho ya lo tenía eh, desde hace días, chicos. De, creo que de hace dos o tres días ya tengo a, a Jerry Mina. Nomás que no lo había eh, sacado porque lo quería traer para video. Y esto era lo que les decía, chicos. Aquí en, las, en los niveles de, de pretemporada pues van a poder conseguir muchos más sobres este, de presente y futuro, en vez de, bueno, muchos más que este, si completan la, la tabla en el forja de estrellas. Por eso mismo les digo que este, mmm, no vale la pena eh, tanto estar haciendo estas combinaciones de forja de estrella con GRL eh, bajo y un nivel de potencia de estrella alto, porque, pues, haciendo las dos formas, buscando jugadores de GRL para su subida de rango y este, haciendo combinaciones de GRL bajo con nivel estrella eh, alto. Eh, si hacen esas combinaciones, eh, chicos, este, tanto de una como de la otra van a estar consiguiendo eh, puntos de pretemporada. Y, pues, tan, aparte de, de, de conseguir este, bastante puntos de pretemporada. Bueno, pues también van a estar este, teniendo la opción de conseguir jugadores de GRL que les, va a subir, perdón, que les va a servir para su subida de rango. Bueno, vamos a recoger ya a este Jerry Mina de GRL 96, un defensa central. Y también vamos a conseguir su carta este, para la siguiente FIFA. Ahí se vienen 500.000 monedas. Se viene la, uh, la carta o el sobre más bien donde vamos a, a, a poder obtener el jugador especial élite de Jerry Mina. Y se vienen eh, 50.000 puntos de experiencia y los refuerzos de habilidad. Así que vamos a darle continuar. Ya completamos el primer nivel de pretemporada. Voy a hablar sobre el segundo. Vamos a ver hasta dónde me pongo. Aquí tenemos más este sobres de presente y futuro chicos. Vamos este, rápidamente, eh, vamos a ver Tengo 3700 eh, Creo que hasta ahí voy a llegar, no sé hasta qué nivel vaya a ser Chicos, pero como les digo este, No se eh, enfoquen Tanto en hacer este Combinaciones de forja de estrella eh, Con nivel de GRL bajo Y un nivel de potencia de estrella alto Porque pues Estarían dejando también la opción de conseguir A jugadores de GRL Que les sirva para eh, Ya sea, para, bueno, que les sirva para este, subida de rango chicos. Eh, también para los que no hayan jugado la, la, la temporada de FIFA pasada, no esperen conseguir eh, unas recompensas épicas en esos sobres de presente y futuro. Eh, si bien sí es cierto que sí nos van a ayudar para tener un buen arranque en el siguiente FIFA, pero no son lo magnífico, o sea, no son lo, lo, lo épico chicos. Eh. Eh, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente ahorita que... Probablemente en el jugador, pero en el sobre de jugador mediano vayamos a conseguir, no sé, jugadores de GRL eh, a lo mejor plata o a lo mejor oro, eh, hasta GRL 75, 76. Eh, este, en las monedas, probablemente consigamos, qué sé yo, unos 15 mil, 20 mil monedas. Eh, por acá, este en la responsabilidad, pues también con que consigamos, no sé, unos 5 o 10 de responsabilidad. En fin, así van a ser este las recompensas. Eh, no van a ser las tremendas recompensas, pero pues sí van a ser a lo bastante buenas para que nos ayuden en el inicio del, del siguiente FIFA móvil, chicos. Bueno, vamos a darle rápidamente a ver hasta dónde vamos a llegar. Ya estamos por terminar, creo. Bueno, no es cierto, son 3700, perdón. Eh, no creo que llegue a este Fred Se me hace muy, muy, este, muy pronto que, que alcanzara a llegar Pero vamos a seguir recogiendo estas recompensas Así que este, les digo eh, Si sí se puede llegar a, este, a conseguir a este Cristiano Ronaldo Nada más este pues hagan bien su estrategia chicos te Tomen ahí lo que les iba de mis consejos o, o tips que les he estado dando para que este, pues puedan hacer este, su eh, mejor este forja de estrellas para que consigan esos puntos de pretemporada que les van a hacer este, de mucha ayuda para conseguir este Cristiano Ronaldo y no nomás a Cristiano Ronaldo sino pues también van a conseguir a los demás jugadores de presente y futuro que eso sí van a servir de algo o bueno, que eso sí van a servir un poco más para este, el arranque del siguiente FIFA chicos bueno, a ver, estoy aquí ya por terminar, creo que voy a llegar hasta esta recompensa Así es, hasta la recompensa número 40 Ya para la siguiente no me van a alcanzar los puntos de pretemporada Pero pues bueno, vamos a ver a cuántos niveles me quedo de ese eh, Fred Estoy en el nivel 40 y tengo que llegar hasta... Uy, todavía falta hasta el nivel 50 Bueno, son nada más 10 niveles Estamos hablando de, de 1,400 eh, puntos de pretemporada eh, pues yo creo que sigo con este ritmo de porque de estrella. Probablemente en dos días ya logre llegar a, hasta ese Fed. Así que eh, espero pronto traérselos en el video chicos. Para que eh, puedan eh, ver este avance que, que estoy teniendo en el nivel de pretemporada. Bueno chicos pues hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y mucho más que les sirva. Eh, si así fue por favor eh, suscríbanse al canal. Y activen la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos como este.